Para evitar caídas conviene ejercitar fuerza y equilibrio, adecuar la casa, tomar alimentos con calcio y vitamina D, vigilar la hidratación, prestar atención a fármacos que afecten a la estabilidad, cuidar la vista, vigilar el corazón y sobre todo mantener una vida social activa.